El hecho que mi especialidad sea el derecho asiático, incluyendo el derecho chino principalmente, hace que eh, tenga yo que ir con frecuencia al área del Asia del Este. Y bueno, he ido muchas veces a China, a la República Popular China, y a Taiwán solamente había ido una visita muy corta por... Eh, un par de días, una cosa así, así que pensé que era interesante porque además es una visión desde los mismos chinos, vista desde afuera y con el idioma chino mandarín que a mí también me interesa practicarlo yo eh, con eso, es decir, fui a la Universidad de, eh, Nacional de Taiwán y mmm, ahí mi objetivo era investigar lo que ahora estoy aquí viendo también, eh, la unión entre el derecho natural occidental con el confusiónismo Y que eso, según lo que yo he estudiado, es la clave para entender la conexión entre los derechos o los sistemas jurídicos de Oriente y Occidente. Cosa que muy poca gente creo que en la actualidad los está eh, captando, porque muchos se van por el lado eh, ...actualmente como está el derecho... ...que no está dando la importancia al derecho natural... ...yo en este caso... Eh, ...creo que la clave está... ...en el derecho natural... ...con el confucionismo. Lo que pasa es que el confucionismo es como la base... ...que tienen los países de Asia del Este... Eh, ...tanto Corea... Eh, Japón, Taiwán y la República Popular China a pesar de que durante la época de Mao Zedong se, tra eh, se trató de hacer borrón y cuenta nueva eh, la actual administración está tratando de revivirlo y como es una base eh, no se logró de, ni de ninguna manera borrarlo en forma definitiva siempre está en el fondo de las personas y en su manera de pensar por lo tanto el confucianismo, tal cual como base o fundamento del sistema jurídico, obviamente también podemos verlo como base o fundamento de la sociedad, de, de, de su actuar social, de las personas, pero aquí yo lo estoy viendo como base o fundamento del, del sistema jurídico, eh, tiene la misma base, que es un sistema confusionista. Principalmente era ver, eh, conversar con profesores, los profesores eh, me entregaban diversos eh, consejos en cuanto a qué libros, eh, a dónde podía yo ir a investigar y también me dediqué especialmente a escribir un artículo que eh, por casualidad ahora con la entrevista va a ser publicado el próximo mes en Taiwán y en Chino sobre este, eh, sobre este tema. Digo casualidad porque eh, había que llevarlo, después hacer las correcciones y va a salir ahora en junio, en Taiwán. La verdad es que no se sorprendían porque hay también occidentales que estudian el confucianismo, pero no bajo el aspecto del derecho y... El, eh, y el derecho natural, por lo tanto eso fue algo nuevo, eh, puedo decir con sinceridad que eh, en Taiwán no se vio tan profundamente eh, la unión, yo creo que hay que digerirlo bien, pero lo vieron con más profundidad en la República Popular China, porque allá también fui a dar eh, una conferencia a la ciudad de Wuhan, una conferencia dentro de un simposio y le puedo asegurar que fue la conferencia más eh, preguntada y al mismo tiempo eh, los profesores me seguían preguntando al final e incluso con lágrimas en los ojos y eso no es porque eh, estuviesen, no sé, llorando de pena sino que simplemente que les llegó al corazón el ver cómo podían eh, resolver un asunto de una unión entre los dos derechos. Un profesor incluso me dijo, eh, profesor, esta es la solución, esta es la solución. Y eso lo vieron en la República Popular China. En Taiwán no lo vieron eh, tan, tan directamente como la República Popular China. se da en todo el sistema, como base, a ver, tradicionalmente China ha tenido eh, un sistema jurídico que se basa tanto en el confucianismo como en el legalismo, son dos sistemas filosóficos y eh, los códigos están llenos de legalismo, es tal cual como nosotros aquí lo entendemos bastante eh, como eh, códigos escritos, eh, normas eh, duras, eh, claras Mientras que el confucianismo es eh, más, eh, podríamos decirlo como eh, menos legal, pero más moral. Y eso también se da eh, dentro de las normas, que allá en China tradicionalmente no se entendía una diferencia tan grande como aquí lo hacemos respecto al derecho y la moral. Bueno, eso es la parte en la China tradicional. Y en la China actual, incluso si tenemos la cáscara del derecho occidental en estos países, las personas que aplican ese derecho la aplican según la cabeza que tienen, y es una cabeza confusionista.